¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión vamos a platicar de las repercusiones acerca de esta ley que se aprobó en Puebla. Puebla es el estado número 6 que ya tiene una ley contra la violencia vicaria. Eh, eh, ¿Cuáles son parte de estas repercusiones? Pues, inmediatamente, ¿en dónde más...? Aquí en las redes sociales ya hay a, a algunos tipos de manifestaciones de grupos de hombres que, eh, les decía a los amigos de Instagram, no están protestando, están insultando, están ofendiendo y están malinformando. Entonces, eh, eh, eh, cu eh, cuidando bien todas las formas, eh, sí, si vamos a hablar de, de este tema con la única intención de poder orientar y de poder la información así clarita sobre la mesa para esto me acompaña Mario Razo él es especialista Seca. en derechos humanos en también en cuestiones de género y también eh, él da cursos acerca de las nuevas masculinidades así que pues estamos en buenas manos cómo estás Mario muy bien muy bien este pues pues impresionado, ¿no? No, no pensé que tan rápido Ay, ¿ni yo? hubiera este tipo de mensajes, ¿no? Ni yo. En el, en el se me hizo muy rápido. O sea... sí? Y, y, y, y, y lo dijiste muy bien, un grupo. O sea, un grupo, no creo que todos, sino un grupo y, y, y, y la forma en la que se expresan. Como dicen, no... No hay un diálogo, no hay unos puntos en discusión. Ah, no, hay decir, una no por, estoy de acuerdo, que oh, también es no, un válido. No me parece, creo que podría generar esto, creo que. Eh, no, simplemente se van a lo más simple: a la discriminación, al insulto y, y, y al menosprecio de las acciones. ¿no? Eso es un tema que, en verdad, qué que bueno que lo abordas. No, no tenía. ...ni tres, cuatro horas antes de que se realizaran este tipo de comentarios... ...que luego de sumar confunden, ¿no? Exacto. Creo que esa es la intención de este tipo de mensajes... ...confundir a hombres y mujeres, ¿no? Creo que ya... ...creo que está por parte de, de, de los grupos... ...que impulsaron esta ley explicarlo aclararlo comentarlo tanto con hombres como mujeres en qué consiste para qué sirve qué mejoras podríamos tener qué es lo que se trata de hacer creo que todos estos grupos tienen todos los elementos para poder aportar esta información tan es así que creo que es por eso estos comentarios ¿no? que generan confusión que se van a estas áreas en común donde todo mundo puede llegar ¿no? Uh -huh, Se van, las redes. A, uh -huh. sí, van a las redes a ponerse una bandera de oigan hombres nos están atacando oigan hombres esto es contra nosotros ¿no? Y, y creo que desde ese punto en común lo que buscan son aliados ¿no? aliados naturales buscar esta fraternidad que existe entre los hombres ¿no? Por eso se me hace clave lo que, lo que platicamos en las ocasiones que nos vemos. Trabajar con los hombres para ver el tema de distinta perspectiva, ¿no? No desde esta perspectiva que a lo mejor a todos nos une de manera común, ¿no? El que nos digan nos ataca, ¿no? Claro. Me comentaba alguien, no, es que es para ti, digo, pero sin hijos tienes. Ah, oh, pero ¿qué tal cuando los tengas? Bueno, güey, cuando los tengas entonces preocúpate porque la relación con tu pareja... Con tus hijos sean una relación donde no exista ningún tipo de violencia, ¿no? De acuerdo. Mire, eh, lo que ocurrió en Puebla hace apenas el jueves, fue el jueves, ¿no? Cuando se aprobó. O fue el, fue el viernes. Ok. Bueno. ¿El ¿Fue el jueves? El jueves, ya me sopló aquí el, el productor. El jueves de la semana, este. Lo, lo, lo que sucedió fue que en Puebla se aprobó la ley vicaria. ¿Esto, esto qué significa? Eh, la violencia vicaria es eh, el último reducto de las violencias que se ejerce contra una mujer. Es decir, primero ya hubo eh, eh, violencia física, psicológica, sexual, este, económica, todo tipo de violencias. Cuando esta mujer dice, me voy a separar de mi violentador, bueno, pues... Eh, eh, eh, los hombres muchas veces para seguir ejerciendo este control, estoy hablando de los violentadores, de los hombres violentos, no de todos los hombres, gracias a Dios, hay nada más un grupo ¿no? que sí son violentadores y ejercen una violencia en contra de la mujer a través de sus hijos, es decir, desde la sustracción, es decir, te los quito, desde no te paso pensión, ¿no? desde los cambios de escuela, desde muchas formas de violencia. Bueno, esto se aprobó en Puebla. Y a las horas, así ah, de verdad, a las horas de que se aprobó, están eh, saliendo algunas páginas, algunas que existían, pero han tomado más fuerza. Uno se llama... Eh, Masculinismo, que ya me dijo el experto Mario, que no existe la palabra, pero decía masculinismo México. Y bueno, eh, eh, brevemente comento lo que se está subiendo a esta página y que ya tiene un chorro de likes. Entonces, bueno, a ver, se los comento. Dice, hermanos, lo que nos sigue, los, los que nos siguen, saben que no nos gusta propagar la idea de que las feminazis odian hombres y solo quieren nuestra destrucción, es un reducto risible y totalmente infantil, es decir, está hablando de los colectivos, ¿no? de varios colectivos de mujeres que impulsaron la ley vicaria, dice, pero hoy es real, hoy en el estado de Puebla aprobaron la ley vicaria, la cual en otras palabras permitirá que solo basta el testimonio de una mujer acusando a un hombre de poner en su contra a sus hijos para que éste pierda 10 años, 11 meses de prisión y pierda la patria potestad de sus hijos de por vida sin oportunidad de recuperarla. Estamos en guerra. Fíjese, ¿eh? Hoy grupos fem feministas como Frente Nacional contra Violencia Vicaria aprovechan su posición y avanzan leyes antihombres y discriminatorias. Hoy el Congreso del Estado da de Puebla, acaba de aprobar una ley antipadres y antihombres. E invitamos a seguir, a y saca otras páginas muy similares a esta, otra una se llama Mil Pelotas, este, y, y hay un montón de más, que bueno, eh, eh, finalmente comenta el, la página de Masculinismo México, Dice igual los invitamos a alzar la voz el gobierno está permitiendo esto que ningún hombre dice Dice si ven not eh, noticias comenten, compartan y denuncien con nosotras esta ley eh, eh, viene más, viene más información eh, pero eso es el, el sentido de que estamos en guerra y esto es una eh, pues ley ¿no? en contra de los hombres y que vaya este, ¿cómo, cómo, cómo, ves, ¿cómo ves esto desde una perspectiva no solo masculina, ¿no? Mm. Eh, sino a, a, a nivel de tu especialidad en derechos humanos de, eh, como un profesional? ¿Qué? De antemano creo que no haya leyes antihombres. yo creo que hay una ley, anti, la ley lo que busca es prevenir, sancionar la violencia, ¿no? Eh, la, hay una ley de acceso a una vida libre sin violencia donde obliga a los estados, a los municipios y a la federación tomar medidas políticas públicas, acciones y presupuestar para atender el tema, ¿no? me llama, me llama la atención la, la, la rapidez en la que se mueven y sobre todo eh, eh, eh, en, en un punto medular ¿no? Eh, al, oigan hombres, nos están atacando, ¿no? creo Creo que, como lo, como lo dijiste desde el principio, lo que se busca es la confrontación, lo que se busca es menos, hacer un men men menospreciar el trabajo que se tiene generando. ¿no? Creo que lejos de hacer eso hubiera sido más práctico que hubieran hecho una propuesta o hubieran participado en las mesas de trabajo porque estoy casi seguro que ha de haber habido mesas de trabajo y de discusión sí, sí, y eh, hubiera sido importante que a través de, de un grupo de propuestas y no simplemente decir nos están atacando habría muchas cosas que pudimos haber aportado desde una perspectiva diferente pero en una perspectiva de construcción ¿no? creo que estos grupos lo que buscan es como un tema en común y lo que me parece más lamentable es este discurso como victimizándonos ¿no? somos va a sonar horrible, somos el 48 49% de la población y somos los mayores generadores de violencia y ahora una página un grupo viene a chillar a decir que nos están atacando o oh, que están generando leyes se me hace completamente absurdo. De acuerdo. Eh, ahora, ¿qué, qué, ¿qué mensaje les podrías dar a muchos hombres que están viendo esto y, y también están escuchando las noticias acerca de que hay a una ley vicaria en Puebla que se va a aplicar, etcétera, etcétera? Este, A, a lo mejor muchos papás empiezan a tener miedo. O sea, empiezan a leer este tipo de información, y dicen, no, ya hay una ley vicaria, y me están diciendo que con, con que me vea feo, ¿no? Mi ex mujer, o no mi expareja o la mamá de mis hijos, híjole, me van a meter, o sea, desde el bote, diez, más de 10 años, no me voy a ver a mis hijos. O sea, eh, eh, este tipo de información, eso es lo que busca, generar miedo. ¿Qué les puedes decir eh, tú? Creo que lo mismo, eh, como atacas el miedo con mayor información, con mayor preparación. Creo que aún no termina el trabajo de todos estos grupos, de el conjunto de, del conjunto de personas que lo impulsó desde el Congreso, desde los grupos, seguir trabajando y informando a la población, sensibilizar a los hombres de qué es lo que busca o qué es lo que se pretende y también sensibilizar a las mujeres y explicarles cuáles son los alcances. Creo que con información probablemente a lo mejor se necesitarían más mesas de trabajo, se necesitarían Mario. Sí, sí, creo que la, explicar es un tema importante. Capacitar. Capacitar y, y, y poco a poco ir generar aliados. no Creo que es un tema importante. Creo que así como hay grupos que buscan la confrontación, estoy seguro que hay otros grupos de hombres y sobre todo en Puebla. En verdad te he visto en Puebla, dos, tres son. Un, he visto dos, tres grupos de hombres que tienen trabajando mucho tiempo. En verdad tienen mucho tiempo trabajando. Ah, Habrá tres, cuatro. No quiero mencionar porque no quiero faltarle respeto a ninguno no, que se claro, me olvide. hay claro. este grupo de hombres. Sumarlos también. Yo estoy seguro que este grupo, que este grupo de mujeres que lo está impulsando serían unos buenos aliados. Claro. Y que, que expliquemos qué es lo. Como que Como el se de más ser. hombres, menos, menos machos. Bien. Como nuestras playeras padrísimas que estamos aquí Muchas presumiendo, ¿no? Sí. Creo claro. que es eso, sumarnos. Claro. ...sumarnos para explicar... ...dejar las, las cosas claras... ...y si hay algo que a un grupo no le... ...que no le parece o no está de acuerdo... ...ponerlo a disposición... ...platicarlo, ver cuáles son... ...cuáles son las repercu repercu repercusiones... ...repercusiones que ajá. se tendrían... ¿no? ...creo que ese es el tema fundamental... ...creo que lo que buscan es la confrontación... ...entonces para... para eh, eh, ...es evitarla... ¿no? ...por qué caer en el juego de la violencia... Claro. ¿no? Porque fíjate qué chistoso... O sea, además de, de, de, de ser eh, peyorativo, de eh, feminazis y todo este rollo, digo, estamos en guerra. O sea, nuevamente, en una batalla entre hombres y mujeres, ¿quién va a ganar? Nadie. Bueno, yo no atrevo a decir, pues no, nadie. ¿no? Creo que todos Aquí pierden. Me, todos me perdemos, me todos perdemos, todos perdemos. ¿no? Sí, creo que es eso. Eh, eh, y creo que esto nos muestra algo que ya sabemos se necesita trabajar más, se necesita trabajar más con los hombres, necesitamos que se, se trabajen más desde políticas públicas, capacitaciones, programas, no sé si manuales, rutas críticas, eh, centros de atención para la violencia, creo que eso es lo que nos está enseñando que necesitamos, ¿no? eso es lo que nos está mostrando este tipo de actos, porque a mí lo que me asusta mucho es que van a un acto en común, nos están atacando y si a mí me dicen, da, pues, sí, claro. ¿qué pasó? ¿No? Y a lo mejor habrá muchos hombres que estén empezando a sensibilizarse en el tema y que este tipo de cuestiones lo haga dudar. Sí, por supuesto. Y, y a mí me asusta, perderíamos aliados contra la violencia y creo que es lo que peor nos puede pasar. De acuerdo. Creo que es muy importante que todos participemos en informar sobre este tema, poner muchos puntos en la mesa, aclarar todas las dudas que existan, ¿no? y comprometer a los otros espacios que van a intercedir, ¿no? Eh, entiendo, se sale una ley, quiénes van a, a participar en... si va a participar el Poder Judicial, pues espero que el Poder Judicial esté sensibilizado en el tema, ¿no? Uh -huh. Y no sea y si la si no, mejor, que, sensibilice. que sensibilice en friega. Imagínate que hoy le toca a alguien en el Poder Judicial o en la Fiscalía a alguien que comparte las ideas, porque muchos a lo mejor en ciertos puntos... Te hacen dudar o pensar, Por ¿no? Por supuesto. Creo que lo importante es seguir trabajando con los hombres. Claro. Porque somos la causa fundamental del problema. Claro. Eh, tú eh, estás también encabezando un programa que se llama Como nuestras playeras. Más hombres, menos machos. Entonces, sí. eh, eh, Mario, ¿cuál es el principal problema que, que, tú, que tú ves en estos grupos de hombres y que, que tú les das esta capacitación creo que lo que pocas veces se observa es que cubrir el rol o el estereotipo de ser hombre también es complicado y que muchas veces el rol y el estereotipo no ha cambiado en mucho tiempo y cuando te enfrentas a la realidad te das cuenta que es muy difícil te das cuenta que no vas a ser el hombre proveedor te vas a dar cuenta que y te das cuenta que en esta dinámica de la pareja muchas veces a lo mejor la que tiene mejores accesos son ellas. No, no te enseñaron a esa dinámica. Creo que el adaptarse a estas nuevas dinámicas es muy complicado. Creo que también la relación entre hombres y mujeres, busca, esta, buscar esta relación de iguales cada vez es más complicado. ¿no? Y creo que esta construcción de hombre, lo que primero que tenemos que plantearnos es, ¿nos está llevando algo que realmente yo quiero, yo disfrute o no? ¿no? entender que estas nuevas construcciones de ser hombre pueden ser muy distintas o muy variadas por ejemplo, claro. ahorita lo que tú estabas comentando a ver, ¿qué es lo que a mí como no, en el caso de María dice a mí como hombre, ¿qué es lo que me gusta? a ver eh, empecemos por ahí y, y retomo el, el tema de estas páginas de masculinismo México y la de mil pelotas yo yo creo que a un hombre no le gusta estar en guerra con su pareja, con su mujer. No, o sea, como, de, desde ahí, ¿no? Como, creo, creo, que, creo que el problema es cómo nos estamos relacionando bajo un esquema no tradicional. Creo que durante ese año no tuvimos, o bueno, no se, no, los hombres no tenían problemas con la relación hombre-mujer. Yo mando, tú obedeces, es perfecto. Y, y, y me, me voy a escuchar horrible, pero a lo mejor un hombre ¿por qué la vamos a cambiar? Si pues esas ventajas tengo yo, y creo que por eso es el tema de sensibilizar. ¿Por qué tendrías que tener tú todas las ventajas y ella no? ¿Por qué tú tendrías que tener todos los accesos y ella no? Bueno, van cambiando. Van cambiando los roles, van cambiando los estereotipos, van cambiando las construcciones. Claro. Creo, y, te, y, y lo he dicho muchas veces, se ha trabajado durante mucho tiempo con las mujeres, en el tema de violencia, en el tema de acceso, en el tema de empoderamiento. Se han generado políticas públicas, acciones afirmativas que no han bastado y no han sido suficientes. Pero lo vuelvo a repetir, yo no estoy viendo resultados en el trabajo que se está haciendo con hombres y no dudo que se haga. Y no dudo que se esté haciendo bien, lo que me significa es que no es suficiente. Cuando veo unas páginas, cuando leo esto en una página, me estoy dando cuenta que se necesita trabajar más, se necesita generar más acciones, se necesita generar más instrumentos para cambiar eso. Ya trabajamos con este tanto de la población, hay que trabajar con este otro. De acuerdo. Eh, el cómo atender el tema de violencia, pues... Creo que tenemos que ir rompiendo estos roles o estereotipos de construcciones violentas de cómo ser hombre, ¿no? Realmente replantearnos muchas cosas, ¿no? Así como a muchas mujeres se les plantea el tema que si quieres ser, eh, ser madre es un tema de decisión, no es un tema de obligación. O no tienes que cumplir con el compromiso social. A lo mejor también repetírselos a los hombres. Así como yo entiendo que muchas mujeres no quieren ser madres, pues también entiendo que muchos hombres no quieren ser padres, ¿no? Y a lo mejor por esta construcción de lo que es un hombre, uh -huh. tienes que estar casado con hijos, ¿no? A lo mejor O incluso muchos hijos. Sí. Por ahí aunque, regados también. Sí, aunque ¿eh? no cumplas sí, con claro. tus responsabilidades, pero pareciera que el simple hecho de tener pareja y hijos ya te hace un hombre más responsable. O, o más exitoso, o, o que sí cumplió para lo que fue educado, ¿no? Ahora yo voy a decir una palabra fea, sí. o más macho. Más macho. No, entonces... Sí, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es replantearnos qué queremos y cómo lo queremos, ¿no? Replantearnos qué tipo de relación queremos tener con nuestra pareja, ¿no? Yo cuando cu me llama mucho la atención cuando alguien me dice, no, pero es que, pues si el papá trataba bien a la mamá, lo más seguro es que él me trate bien. Le digo, pues si viene de una pareja tradicional donde el papá tiene el poder y la mamá no, obvio es que bajo ese esquema va a querer seguir creciendo, ¿no? Claro. Entonces, creo que es romper estos paradigmas, romper estos estereotipos, hacer un planteamiento de qué quiero para mí y cómo quiero vivir. Estoy seguro que claro. la gran mayoría de los hombres no nos gusta la forma en la que estamos viviendo, pero todavía no tenemos herramientas para aprender a vivir de otras formas, ¿no? Así. Creo que si empezamos a asumir cuáles son nuestros compromisos, eh, que, creo que un tema que marca mucho es que los hombres, por el hecho de nacer hombre nacemos libres, independientes, autónomos. Sí, las con mujeres, poder. Las mujeres. Uh -huh. Por eso es que se habla de este proceso de empoderamiento. Bueno, entonces los hombres en el momento que asumimos que tenemos eso, creo que pocas veces se nos dan las herramientas para realmente ser Libres, independientes, autónomos y autosuficientes. Parece que dependemos de otras personas para nuestro cuidado o muchas veces para nuestra manutención, ¿no? Claro. A mí me impresiona ver hombres, y lo entiendo, imagínate, un hombre actual de 30 años o. Oh, poco más grande, un poco más chicos, que vive con sus papás, que no tiene empleo, que no tiene ingresos, entonces imagínate la frustración que ha de tener de sentir que no cumple con ese rol de hombre exitoso, con ingresos, con poder adquisitivo, que pueda tener acceso a mejoras económicas, mejoras sociales y una pareja, ¿no? Claro. En el tipo de construcción que él tiene. Claro, y cuando tiene una pareja, pues a lo mejor no, puede ser que con ella le exija cosas... Que, que, que él no logra alcanzar o, entonces necesita empoderarse exige, deja que le exige estoy segura que la gran mayoría de mujeres que tienen ingresos muchas, muchas veces sus ingresos son para ella, para su familia para sus hijos o para compartirlos con la pareja imagínate el, el, el, el hombre que dice yo soy el que tendría a lo mejor en una mala fe o en un mal uh -huh. sentido yo soy el que tendría que comprar el carro yo soy el que tendría que ganar más yo soy y no lo hago y a lo mejor no está preparado para entender que a lo mejor ella con sus condiciones y con su entorno sí lo pudo lograr, pero no significa que tú seas menos. Claro. Creo que esas son las nuevas dinámicas que tenemos que aprender a sobrellevar, sí. tenemos que aprender a construir a cómo ser hombres, ¿no? claro. tenemos que aprender a ser independientes, tenemos que aprender a ser autónomos. Y, y, y muchas veces lo que pasa es que la gran, un gran sector de la población pasa de vivir con sus papás a vivir con su pareja entonces pasan de depositar ciertas obligaciones que tienen acá a depositar ciertas obligaciones con su pareja no claro. creo que a lo mejor si entendemos que cuando con pareja es como vivir solo si yo cuando vivo solo me tengo que ser responsable de mi ropa, de mi alimentación de mi despensa, de sí, mi limpieza claro. entiendo que en el momento que tengo una pareja me voy a hacer cargo a seguir haciendo cargo de lo mío toda la vida voy a tenerme que cuidar Toda la vida voy a tener que ser responsable de mí, ¿no? Y lo vemos también en el aspecto de salud. Uno ve muchas veces cuando van a consulta y la gran mayoría de las personas, hombres mayores, tienen que ir acompañados con su pareja porque pareciera que los obligan a cuidarse, ¿no? Creo que es plantearnos todos esos temas. El tema de salud, el tema de la sexualidad, el tema de amor, el tema de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestras hijas, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, ¿no? Cómo nos relacionamos en el trabajo con nuestras compañeras y con nuestras jefas, ¿no? Entender que este mundo, las mujeres son mayoría y, va, y hoy están incluidas en muchos espacios y hay que aprender a convivir, a relacionarnos y a establecer relaciones de amor o de pareja, eliminando todas las formas de discriminación y violencia. Y sobre todo también relaciones de respeto, sí. de relaciones de respeto y también estos discursos de odio, Ay, por favor, si usted... Checa cualquier información ¿no? que está en estos aparatitos, que, que, que son maravillosos porque te enteras en segundos, las repercusiones son súper veloces, está bien, pero cuando usted cheque algo, que, que, eh, un mensaje de odio, pues por ahí no va la cosa. Un mensaje de guerra, por supuesto que por ahí no va la cosa. Una cosa es decir, yo no estoy... Eh, eh, a favor de esto, no me gusta estoy inconforme, eso es libertad de expresión y eso está perfecto siempre y cuando haya este respeto, si yo a la otra persona le estoy eh, etiquetando o a tal agrupación o, o a, a tal movimiento, lo que sea lo estoy etiquetando y lo estoy menospreciando y lo estoy ofendiendo y, y le estoy declarando la guerra por favor absténgase, es más de, ley, de seguir leyendo, qué flojera o sea, eh, estamos aquí para intentar crear un mundo mejor. Mm. Entonces, eh, eh, eh, no lo dude. Cuando sean palabras eh, peyorativas que ofendan y que inciten a la guerra, forget it. Así como que pase usted sin ver, ya ni les conteste de no, y entonces, porque entonces sí. eh, ahí se hace un círculo vicioso Caloradina, y ¿sí? pues para nada. Entonces, ignórelo, nada más. Ignórelo y usted siga con su vida. Y Tratemos precisamente de trabajar en toda esta chambota que tenemos, Mario, sí, que es creo una que lo chambota. Más importante, no y lo importante es trabajar primero en uno, y después trabajar, seguir así. ¿no? Exactamente. Creo que el gran granito de arena que podemos aportar es el trabajar con uno, ver qué es lo que necesita uno para adaptarse a estas nuevas necesidades, ¿no? tanto laborales, emocionales y cómo nos estamos relacionando ¿no? de acuerdo, pues Mario Razo muchísimas no, gracias, ¿en dónde agradezco? te seguimos? Ah, yo estoy en Instagram así como Mario Razo, cualquier duda cualquier pregunta, con todo gusto ¿no? siempre, como te lo digo siempre que se toque el tema siempre que se pueda hablar de cómo prevenir sancionar o erradicar todas las formas de violencia siempre es importante todos los foros ¿no? así es, te agradezco mucho gracias, muchas gracias Mario Razo él es especialista en derechos humanos y de género y de nuevas masculinidades Muchísimas gracias, muchas gracias por su compañía Soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista Pues dale like y compartir Échate un clavado a los conjurados Y pasa una excelente noche Besitos, bye Rejuvenece tu piel con Atenea 9D Tensa la piel, elimina el descolgamiento Difumina arrugas profundas y las arrugas del código de barras También elimina las cicatrices del acné Reduce la papada y grasa submentoniana. Notarás la diferencia desde la primera sesión. Los resultados son plenos en tan solo tres semanas y las mejoras continúan manifestándose hasta tres meses después. Atenea 9D elimina las facciones envejecidas, brindándote un aspecto más joven y radiante. Ideal para pacientes con flacidez o piel ligeramente descolgada, con aspecto arrugado o irregularidades. Puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo que necesite renovación profunda. Es un tratamiento 100% seguro pues usamos radiofrecuencia intradérmica fraccionada que estimula la neocolagénesis en las capas subyacentes de la piel. Rejuvenece tu piel con Atenean.